go party. ¿Sí? ¿Carla? ¿Carla? ¿Soy yo, Susana? Sí. ¿Carla? Sí. Eh, sé que ayer estuvimos hablando, pero yo creo que se quedó algo en el tintero, ¿sabes? Encima no me quieres ni escuchar lo que te estoy diciendo, Carla. A ver, Susana, anoche estuvimos hablando hasta las 3 de la mañana. Carla, es que no pudiste ni esperar ni poderme comprender esa, esa crisis que estaba pasando. Me dejaste ahí en plena posición. Yo sé que eran 5 años, pero en algún momento iba a acabar. Sé lo que me vas a decir antes de que me digas nada. De verdad, piénsatelo bien. Siempre me pasa lo mismo contigo y al final me estás, me estás haciendo polvo por dentro. De verdad, mira, tengo ya 40 años, nadie me va a querer... Ya no tengo edad ni para salir por Chueca. Yo no sé dónde voy a conocer a alguien. No sé, había pensado que podíamos quedar a tomar algo y aclarar un poco... Pues estas diferencias que tenemos a veces, ¿eh? ¿qué te parece? ¿Que ¿Tengo una reunión? Ah, chicas, ¿por qué te que enseñado? ¿Una estoy reunión? Viendo. Mira, estoy harta de tus reuniones, Ay, venga, tus gran, talleres, venga, soy... tus sesiones de a trabajo. ¿Y qué te importa? Es mi vida. No tienes ningún derecho a meterte en ella o a querer controlar mis movimientos. Siempre me has puesto en segundo plano. ¿Que no? ¿Que tú lo que quieres es una esclava al móvil? Mira, Susana, no me llames más. No voy a seguir haciéndote terapia gratis. Susana. ¿Encima me querías cobrar la terapia a 50 euros la hora? Pero si tú no eres ni colegiada ni nada. Búscate un rollito, una terapeuta o una novia sorda y muda y te aguante las 24 horas del día. <risa> Esto es arte y lo demás es tontería. Y vosotros, a pasa? ver si maduráis un poquito. Vaya panda de australopithecus. ¿Oye, oye. Hombres de cromañón. Perfecto, es ¿eh? Y tú, el eslabón perdido. A ver si llamo a tu novia para que te ponga las peras al cuarto. Tú lo que necesitas es un chorizo de cantimpalo de los de mi pueblo. Ven, que te lo voy a dar. ¿Qué ha pasado? Mirad, no puedo seguir absorbiendo toda la energía negativa que gravita a mi alrededor y, y estoy cansada de esta transferencia emocional involuntaria. Deduzco que has vuelto a hablar con tu ex. Pero tía, deja de coger el teléfono. Pues es sí. que la culpa es tuya. Nuria, no, se ha cambiado dos veces de tarjeta de teléfono para colarse. Pues le cojo la llamada y punto, la cuelga, ya está. Vengo con un cabreo con los tíos, eso... Una panda de neandertales ahí que me han molestado y acosado con su heterosexismo y... Bueno, me he quedado con ganas de empotrarlos contra la pared. ¿Pero nos ponemos con el taller de autoestima no, o no nos ponemos? No, porque lo que las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales necesitamos no es aprender autoestima, no, no, no amigas. Nosotras no tenemos ningún problema, la sociedad es el problema. Y hasta que no hagamos algo al respecto, nuestras ex nos seguirán llamando hasta las 5 de la madrugada y se nos seguirán colgando de la chepa. Da luego te llamo, ¿vale? Un beso. ¿No os dais cuenta de que en la universidad, en la oficina, en la calle, en cualquier sitio, no podemos ser nosotras mismas? Y, y no podemos encontrar a la mujer de nuestros sueños, interaccionar normalmente con ella. ahí hey, me está llamando la piba Lulia, más cañón de leganes. ¡Se acabó el móvil! ¡Carla! Lo que realmente necesitamos es la creación de un comando que luche contra la homofobia, contra el heterocentrismo y que una chica pueda discutir con su ex, hablar con su novia o buscar a una sin los ataques impertinentes y continuos de la sociedad. Comando XX. XX, como XX una mutación sí. no genética lo que somos, ¿no? Pero a ver, vamos, que esto básicamente consiste en encontrarle piba, ¿no? Las estén más buenas. No, no, no, no, no, no es eso. Es que ellas puedan interactuar con la mujer de sus sueños en el espacio público de una forma que haya una normalización socioafectiva, buscar buenas. Bueno, hay que buscar novias y nuestras amigas. Novias o novios. ¿Cómo que novios. Sí. Heteros, no os olvidéis de las mujeres bisexuales. Perdón, no nos olvidamos de la chica no. bisexual. Bueno. Esa confusión lesbocentrista nos separa aún más de una lucha en común, y lo sabes. Bueno. Vale, entonces yo me encargo de hacer un planning, una estructura, sí, y ¿cómo? me pongo día y fecha a nuestras citas. ¿Tú te encargas de llamar? Mira, con María sería una buena opción. María lleva mucho tiempo yo creo que no pilla. ¿Y, y qué tipo de chicas le gustan a María? Pijas. Pijas. María, pijas. Y Elena. Sí, porque más hace yo mucho que no, no la veo así con nadie. Sí, sí, sí, Elena. Vale. Pasa que, ¿sí, no? Es que, es no sé. Pero, la chica que lleva el grupo de, de jóvenes en la universidad sí. LGTB. O sea, pasa que a Elena le gustan las pedazos pibas maromas aquí estupendas. Que va a ser un poco más complicado. Mm. ¡Ya está! ¡Mercedes! Oh, Mercedes? Que que los te que una ¡Mercedes! Podíamos hacer, con nuestro comando, alguna acción de intervención lúdica en la calle. ¿No? Yo puedo hacer... Una vez hice un iglú con papel maché, pues puedo hacer un gran armario y salimos todas del armario. Los ángeles están en una misión, entre las luces del fiestón, una misión de salvación, tenía roto el corazón.